Hola raza Cupera, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Mi nombre es Saldo y esto es Cocina Cupera. O oh, nuevamente estamos muy felices de poder prender fuego y poder disfrutar de la gente que amamos. Hoy vamos a hacer choripan para un cumpleaños. Estamos muy felices, miren lo que tenemos acá, esta hermosura acá, ya para todo preparado. El fuego listo, pronto y sobre todo tenemos chimichurri casero hecho por Obviamente, el argentino. Así que te invito a que le de, te suscribas al canal, le des me like, gusta, le des compartir. Nos escribas, nos pidas la receta que quieras. Seguimos en Brasil, que es lo más hermoso. Y próximamente se vienen cosas muy lindas. Así que acompáñame en el resto de la noche, mientras hacemos el fuego, cortamos los chorizos y preparamos todo. ¡Vamos!